2016, en la Sociedad de Fomento Cultural y Deportiva, 9 de julio. Hoy en día son más de 20 vecinos y vecinas de entre 7 y 70 años de edad. Tienen un espectáculo en proceso de creación colectiva que se llama ¿Quiénes fueron? Una obra que narra la historia de lo que hay detrás de las calles de la ciudad, los nombres de personajes históricos varelenses que dejaron huella y que hoy permanecen en el olvido. Vamos a estar charlando con Camina Calvi, que es la directora del Grupo de Teatro Pregones Varelenses, es docente de teatro, egresada de la Escuela Oficial Andamio 90, actriz y profesora de danza. Desde hace ocho años es integrante del Grupo Pompa Petrillazos, cuyos directores, Agustina y Esteban Ruiz Barrea, impulsaron la creación de este grupo en Varela. En la actualidad dicta talleres de teatro infantil en la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación del municipio de Florencio Varela, y también es parte del staff de actrices y actores de la dirección de teatro, también perteneciente a la misma secretaría. Así que bueno, estamos muy contentas de recibirte, Camila. Bienvenida al ciclo de teatro comunitario en tiempos de COVID-19. Bien, muchísimas gracias. Muy lindo. Hola, Camila. Enc Qué encantadas de tenerte, eh, encantadas de conocerte, entre comillas, y habrá oportunidad de hacerlo personalmente. Eh, yo te quería preguntar acerca del espacio que ustedes parece que están ensayando o estaban ensayando. Eh, su lugar de encuentro es la Sociedad de Fomento Cultural y Deportivo 9 de Julio. Queríamos saber si en este contexto de pandemia ustedes siguen conectados con el lugar o cómo es el vínculo eh, en este contexto y de distanciamiento social. Bien, sí. Eh, esta Asociación de Fomento está... Um... Eh, vinculada eh, con la municipalidad, entonces cuando empezó la, la emergencia sanitaria se, se puso a disposición del municipio como una sede. Eh, primero fue un centro de aislamiento, ahora creo que está, eh, no sé, me parece que está gendarmería, bueno no sé, como que siempre está como predispuesto a, eh, a, a la necesidad del municipio, se, se basó en eso, como que sea una sede de ahí. Eh, el espacio físico. Nosotros tenemos con las otros profes y coordinadores de, de, del grupo de, de, de los grupos, de diferentes grupos y talleres que hay ahí, tenemos un grupo de WhatsApp, así que eh, cada tanto no, nos saludamos <risa> comunitariamente y barrialmente por ahí y estamos en contacto porque en realidad muchos somos vecinos que vivimos cerca y, y o, o si hay que ir a buscar algo, estamos estamos en contacto permanente entre los, los coordinadores y los trabajadores de, de ese lugar. ¿Quiere decir, que le, quiere decir que el espacio dejó un vínculo que de alguna manera se ha mantenido virtualmente, pero no están usando el espacio para reunir el grupo. No, no, no, no. Por el momento no. Estás muteada. Acá. Estás... <risa> Perdón, todavía me sigue pasando, Viste que pasa, pasa la entrevista y me sigue pasando, que me olvido de desmutear. Eh, Cami, eh, teniendo en cuenta lo que, las características de, de lo que es el teatro comunitario, ¿no? esta cuestión de los vínculos personales, la necesidad de contención, ¿no? La, esta cuestión del, del lazo social que se construye a través de la práctica del teatro, Queríamos preguntarte eh, en, esta, en esta época de distanciamiento y más sabiendo que no han vuelto al espacio en donde ensayaban eh, digamos cotidianamente, ¿cómo han hecho para seguir manteniendo los vínculos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo han hecho para seguir estando en contacto? Eh, bueno, obviamente eh, suponemos que han utilizado la tecnología... Eh, y en el caso de que la hayan utilizado, bueno, ¿cuáles dispositivos o, o redes usaron? Y, ¿Y qué ves positivo vos en ese uso? Si hay cosas que te parece que van a quedar para la posteridad del grupo, o si te parece que es algo coyuntural que luego no digamos no se va a seguir usando. ¿Qué, qué te parece a vos y nos podés contar un poquito de eso? Bien, bien, sí, sí, buenísimo. Bueno, cuando comenzó todo esto, al principio, bueno, lo que que vamos todos, 15, 20 días, un mes. Y, bueno, nosotros llegamos a tener un encuentro en marzo. En realidad, este año fue súper particular para, para el grupo, porque el 31 de enero, 30, 30 de enero, hicimos una función en el Museo de Varela, porque justo el 30 es el aniversario de Varela, y es el aniversario del museo. Eh, hicimos una función ahí en la calle, el museo de la plaza principal. ¿no? Como la fachada. Entonces, bueno, se cortó la calle, había como un festival muy grande. Entonces, hicimos unas funciones en enero, es increíble, lo pensamos y, y nos parece súper lejano. Entonces, eh, ¿qué pasó? Bueno, nos tomamos febrero de vacaciones porque en realidad también el grupo es como que no tuvo un, un buen descanso. ¿no? Terminamos el año pasado, el 2019, muy intenso. Eh, mitad de diciembre habremos terminado y ya. Eh, enero otra vez estábamos volviendo a ensayar, porque lo que sucedió también es que al ser plena época de vacaciones escolares había muchos compañeros y compañeras que no estaban, ya tenían sus vacaciones, entonces bueno, también tuvo que hacer reemplazo fue todo muy intenso. Y llegamos a hacer un primer encuentro el, en marzo, creo que fue el, el 14 de marzo, si no me equivoco, antes que comience todo, y estuvo re bueno porque se sumó... Eh, vecinos y vecinas nuevas que luego quedaron en la virtualidad, así que fue súper importante. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En abril comenzamos a utilizar la herramienta Zoom, eh, explicar cómo se bajaba, cómo se utilizaba, y eh, pensamos, bueno, juntémonos con, con un motivo que teníamos pendiente hasta que todo, todo esto digamos, podía llegar a terminar y las fechas que, que se hablaban, que era que nuestra obra, eh, Quienes fueron, trata sobre eh, los nombres de las calles de nuestra ciudad, que son figuras varelenses eh, que han dejado su huella, han dejado su marca en la historia del barrio, pero se queda en el nombre y nadie se... Eh, Después no, no sucede, no se cuenta esa historia. Que también fue el motivo por el cual nosotros empezamos a averiguar quiénes son esos nombres. Eh, y el año pasado surgió que nos dimos cuenta eh, que eran la mayoría hombres de perdón nombres de hombre. Entonces, ¿qué pasaba con el, el rol de la mujer varelense? ¿Qué pasaba con esas historias varelenses? Y bueno... Utilizamos entonces a partir de mediados de abril, empezar como este, un proyecto de quiénes fueron ellas. ¿no? Empezar a buscar, cada, cada participante del grupo tenía que buscar eh, alguna historia, alguna mujer que haya escuchado, que le haya llamado la atención. Primero averiguar averiguamos, uno de los chicos se pusieron que ya habían, eh, habían buscado el año pasado, eh, esto de la cantidad de calles de Varela y que eh, la mayoría de por sí son eh, nombres de hombre, la mayoría de las calles, sean nombres eh, nacionales, internacionales, no y de mujeres son muy pocos, y de mujeres varelenses no hay, creo que hay una sola que todavía está como, era de Varela, no era de Varela, ¿no? se estaba, se estaba debatiendo ahí, y bueno, entonces comenzó esta búsqueda, fue, digamos, tuvimos un par, de, un par de Zoom dándole el espacio eh, a este debate. Llamamos una periodista de acá, de Varela, compartió un Zoom con los chicos sobre este tema. Y bueno, después, más o menos a la altura de ¿sí era mayo, junio, teníamos un montón de información que estaba buenísima. Y era el volver a lo que siempre nos, eh, nuestro rol como artista, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto? Me parece que no nos podemos quedar nosotros solos con esta información, hay que llevarlo a la comunidad. ¿Y cómo hacemos este salto a la, a la parte creativa, a la, a la producción artística? Entonces empezó ahí como un ejercicio de, de escritura y eh, comenzaron a tener, comenzó a tener eh, un rol súper importante el grupo de preadolescentes que son... Tres, cuatro, tres. Tres chicas y chicos que tomaron, tomaron eh, la cabeza, o sea, tomaron la mochila del grupo eh, como nunca. Se armaron una historia, eh, una ficción, eh, todo virtual con esto de las mujeres, unos, un museólogo eh, y unas entrevistadoras que querían hacerle preguntas. Y bueno, se armaron una escena maravillosa. Entonces dijimos... Otro compañero hizo una poesía hermosa con todo este tema y dijimos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a mostrarlo. Y como daba para hacerlo como si fuera dentro de un formato de Zoom, ¿no? esto es una entrevista, a la ficción era sobre eh, estas chicas, estas estudiantes de periodismo que le querían consultar a, al museólogo eh, estas historias detrás. De y bueno, entonces se armó todo... Eh, esta ficción ordenadita así para que fuera una intervención de 15 a 20 minutos y, y bueno, lo largamos, pero lo han escrito ellos, el guión, todo, pensaron un vestuario, una escenografía de fondo, estuvo muy lindo. Y una vez que estuvo eso, lo compartimos, con, lo hicimos en dos zooms, un zoom abierto al público y compartido con el grupo, del con el grupo de Teatro Comunitario de Abasto, telón y el siguiente sábado con el grupo de elenco abierto de Quilmes. Y la verdad que estuvo hermoso, hermoso. Gracias a ese Zoom, nosotros abrimos la convocatoria dentro de la virtualidad para que quisieran sumarse más personas, y se, se sumaron, así que estuvo, estuvo muy bueno. Y ahora estamos, trabajando, ahora estamos cerrando otro proyecto eh, colectivo también, estamos ahí, eh, un videoclip. Se hizo una... no sé, estoy hablando mucho, sigo, yo me pongo muy charlatán a veces. No, no, no, contanos contanos del videoclip, que ahora queremos saber de qué se trata. Mientras les estaba hablando, me distraía porque la otra me estaba mordiendo toda la mano acá, entonces... No quería hacer un muecas de dolor, pero ya, ya se tranquilizó. Bueno, eh, ¿qué sucedió? Cuando, a medida que, que pasaba esto de, de la historia de quiénes fueron ellas, Mientras eh, estos adolescentes y Franco, otro compañero, eh, hacían esta, preparaban esta intervención, eh, dos compañeras preparaban un Instagram con dos personajes que ya son de la obra, dos vecinas muy particulares que cuentan una parte de, de la obra. Eh, prepararon un Instagram para hacerlo, así un juego en vivo, de, bueno, un montón de, pensar un montón de estrategias para poder ser eh, vinculados con la comunidad, ¿no? Había algo de, del vivo de Instagram que es muy llamativo, que está muy de moda, entonces, bueno... Sucedía todo esto, pero también era como... era todas partecitas, ¿no? Como que estábamos un poco fragmentados. Unos hacían una cosita, otros hacían otra cosita. Y faltaba algo que nos pueda convocar eh, colectivamente. Eh, sentíamos como esa necesidad de, de hacer algo todos juntos. Y bueno... Eh, cuando cerramos el ciclo de quiénes fueron ellas, Siempre estaba, teníamos ganas hace mucho tiempo hacer algo con, con la actualidad del barrio, porque nosotros nos enfocamos y muchísimo la historia de Varela, pero queríamos también ese deseo de hacer el, eh, la actualidad, lo que está pasando. Y empezamos a, a pensar en, en el propio barrio y en el propio barrio de cada uno, porque no es que vivimos todo de cerca. Eh, Varela es un distrito muy grande, hay algunos que tenemos... 50 a 60 cuadras de diferencia eh, colectivos que es, tardan 40 minutos de llegar en un lugar a otro, dependiendo de en qué parte del distrito viva. Entonces era como, bueno, vamos a trabajar sobre nuestros propios barrios. Y salió un, un proyecto que se llama Teatro Identidad Barrial eh, que también nos impulsó al nombre del grupo que estábamos hace meses también buscándolo y fue, fue motivador para para esto, para impulsarlo y sacarlo ahí con todo y se armó un ejercicio, bueno, a partir de, de, de esto de, de las esquinas, de las casas de los barrios, de las terrazas, de las puertas, de los balcones, de las ventanas, eh, se hizo un ejercicio de escritura sobre la identidad barrial y a partir de ese ejercicio de escritura lo, hicim, lo pusimos de manera colectiva en una canción. Trabajamos con un músico, en este caso el director musical del elenco abierto de Quilmes, estuvo trabajando con nosotros más o menos un mes, y en tres zoom sacamos eh, una canción. ¿no? Primero hicimos todo un proyecto antes de lo que les contaba, de, de escritura poética, y luego de ese ejercicio de escritura poética, sacamos en tres zooms una canción hermosísima, hermosísima, hermosísima, y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? y nos pareció quizás por la fecha del año ya hay que eh, que no se extienda mucho y más práctico hacer bueno venimos haciendo personajes desde los comienzos del grupo del 2016 hasta incluso en la virtualidad siempre trabajamos desde la ficción desde crear personajes ¿por qué no nos ponemos un poco mostramos la cara de quién están atrás de esos personajes quiénes son eh, estos actrices, estas actrices, estos actores del elenco que, que estuvieron sosteniendo el grupo todo este tiempo. Entonces, bueno, por esa, de, de esa mano va, va el videoclip. Y ahora estamos en pleno proceso, ya ayer terminamos de filmar, por eso yo en pleno proceso terminamos de filmar lo último. Y la idea es poder, bueno, ahora pasárselo a un editor, estamos trabajando con, con un editor. Eh, fuera del grupo porque ninguno dentro de, del elenco tenía ese saber del de audiovisual y también fue un lenguaje muy nuevo, no de repente ser nuestros propios camarógrafos, ser nuestros propios iluminadores, empezar a aprender todos estos conceptos que trae el audiovisual fue muy interesante y, y bueno, así que yo supongo que en dos semanitas más o menos para cuando sea el Festival eh, Nacional de la Red ya, ya, ya bastante bueno, Camila, todo lo que cuentas. Yo tengo dos preguntas sobre lo que acabas de hablar. La primera es si el Zoom, sobre quiénes son ellas, eh, se puede ver en algún lugar si quedó colgado, si ustedes lo tienen grabado, me encantaría verlo. No, no lo grabamos en su momento porque podemos, igual estamos pensando en, en ahora grabarlo, porque pensamos en esto de, del convivio, del tiempo y espacio. ¿no? El, el teatro nos, re, nos reúne como rito en esta en este maravillosa comunión ¿no? de, de tiempo y espacio, de actor, espect, eh, espectador, y nosotros queríamos como seguir sosteniendo esto que tiene de actuar en vivo. Hay algo de, del Zoom, eh, ¿no? lo que está pasando ahora, estamos cada una en su casa pero estamos dentro del mismo espacio. Si nos equivocamos o sucede algo, digamos, es parte de la de, de, de aquí y ahora. Y no queríamos perder eso que, tenía, que tiene el teatro, del aquí y ahora. Eh, nos habíamos propuesto filmarlo, hay algunos ensayos filmados, pero bueno, después justo comenzó con, comenzamos con otro proyecto y quedó ahí, pero está, está ahí en, en marcha. Sí, está por hacerse, así que apenas lo, lo tengamos, lo, lo publicamos y te lo pasamos. Por favor. Y la segunda <risa> pregunta es, esto del, del audiovisual, de los videoclips, ¿qué eh, ¿Lo tienen también o está en pleno proceso? Eh, lo, van no a, a, ¿Lo van a compartir? Sí, allá lo no terminamos de, de grabar y ahora pasa todo en manos del editor y en dos semanas es el Festival eh, Nacional de Teatro Comunitario de Virtual. Queremos, ojalá podamos llegar a presentarlo ahí, pues estamos, sabemos que estamos con el tiempo límite, pero... Pero sí, una vez que esté, lo vamos a difundir por, por todos los medios. Nosotros usamos Instagram y Facebook, así que lo vamos a difundir por ahí, vamos a, bueno va a quedar digamos, en, en la página de la red. Así que, sí, aparte está quedando, está quedando muy lindo, estamos muy, muy contentos. Qué bueno, estamos muy curiosas por ver ese material, Camila. Así que esperamos. Eh, Cami, te hago, te, hago, no, te hago una pregunta que quedó como pendiente. Eh, en realidad, dos cosas. Primero, esto de si te parece que estas herramientas van a seguir utilizándolas en el grupo. También considerando esto que contabas de los jóvenes, ¿no? Y cómo ellos tomaron el guante de este proyecto y cómo se entusiasmaron y cómo empezaron a, a generar esto, ¿no? Por, por, por, su, con, por motus propio, digamos, con su propia creatividad, armando ese guión, digo como esa familiaridad con la herramienta, eh, o si a vos te parece que eso va a seguir siendo como una herramienta importante en el resto del desarrollo del grupo, si sí, quedó acá, y segundo, si ¿sí con ese uso de la tecnología han tenido dificultades o, o no, porque también hemos tenido como muchas charlas con otros grupos de que que fue difícil empezar a usar la herramienta, que había gente en el grupo que, que le costaba, gente que se enganchó y gente que no. Digamos, hemos, visto, hemos escuchado diferentes experiencias y quería preguntarte, bueno, en relación específicamente con esa cuestión de la tecnología, cómo, cómo sucedió en el grupo de ustedes, ¿no? Sí, es verdad, no, me he saltado esa parte. Eh, yo creo que lo positivo que, que nos deja todo esto es que eh, empieza a ver como, como estos roles de, de, de la comunicación y darle la importancia que tiene que, que, tiene que tener el teatro comunitario en, en la, de la comunicación y no en, en ese sentido no sé de, que Instagram tiene que estar lindo que el Facebook siempre tiene que tener digamos eh, una información nueva para contar porque es el es la llegada a la comunidad Digamos, es la llegada más quizás más práctica eh, hubo cosas que, que pudimos hacer igual de repente pudimos hacer dos encuentros nos encontramos con el grupo de cintelón de abasto y a la semana siguiente nos encontramos con el elenco de quilmes y, y pudimos compartir pudimos charlar hasta pudimos jugar eh, Hace poquito lo entrevistamos, tuvimos una, un encuentro muy lindo por Zoom con un actor y director del Grupo de Teatro Comunitario de Colombia, John Hernández, que incluso él había venido a la Argentina y él hace dos años había hasta venido un, un sábado al Grupo de Varela a tener un encuentro con nosotros, así que pudimos de repente eh, en la distancia armar un lindo, un lindo debate, y una charla y eso también... Eh, a muchos vecinos y vecinas eh, nuevos que llegan está buenísimo aunque ¿no? empiecen como a ampliar esta mirada del teatro de, de comunitario eso por un lado fue muy positivo de repente no sé una el otro día una de las chicas que estábamos filmando el videoclip dice bueno quizás si no si no hubiéramos estado en pandemia no hubiéramos filmado este videoclip no como la o por tu crisis que se habla y este videoclip es un material que queda como difusión del grupo, queda, va a quedar para siempre, ya está. digamos Es, es lo que tiene lo audiovisual, es lo material, hecho, hecho material. Eh, yo no creo mucho... Eh, o sea Hay muchas desventajas acá en Varela con el tema de la tecnología. No, no todos los integrantes pueden acceder a un buen dispositivo de celular, no todos los integrantes pueden tener una buena red de internet para conectarse. Eh, los que no están participando, no participan por eso, porque no tienen los datos móviles suficientes, o no tienen los megas de, de internet suficientes, y pasa eso, pasa eso. ¿Y qué pasa cuando la tecnología no, no te ayuda? Se vuelve angustiante, ¿no? Muchos de, de, de, de los chicos dicen, miren, eh, cambio, mira perdonen, pero la verdad es que me, me vuelvo loca intentando conectarme y me pongo... Peor de lo, que tendría, de, de lo que me sería más fácil. Entonces, bueno, no. Otra cosa, el sur todo el tiempo, digamos, siempre, eh, un lugar nuevo corta la luz. Un barrio nuevo, todos los días un barrio nuevo se corta la luz. Entonces, el conurbano es un, es un poquito más difícil para sostener lo, lo, lo tecnológico por, lo, por los recursos, por la necesidad y la falta de recursos. Eh, sí, creo que es. Eh, yo, a mí me emociona eh, el esfuerzo que pone el grupo para, para conectarse y, y, este, y las ganas que le ponen y este sostén, me, me emociona mucho eso, y, pero bueno, no, en Varela se, <ríe> apenas se llegue la vacuna y apenas se pueda volver a la presencialidad, creo que ahí está, está la urgencia, hay una urgencia de, de soñar y de estar juntos muy fuerte. Eh, obviamente sucede esto, queda, quedan estos recursos audiovisuales eh, y nos quedó este aprendizaje y esta, quedó todo esto digamos, como, como productivo, pero no, la necesidad está en otro, en otro lado. Claro, Cami, ¿y tú ves que este aprendizaje con la tecnología va a aportar en algo en el futuro cuando todo se abra? Yo creo que va a ayudar mucho en el tema de la difusión de la convocatoria a que se sume gente nueva. Yo creo que va a ayudar, va a ayudar eso. Porque, te digo, hay compañeros que no tenían Instagram y salieron un Instagram para poder participar en los vivos, para poder ver las producciones de otros grupos de teatro comunitario. Hay compañeros que volvieron a amigarse con el Facebook. Va a servir para generar convocatoria. Ya. Y buenísimo, sirva para eso, porque es lo que necesitamos. Claro, buenísimo. Bueno, pasando a otra cosa, eh, Cami, eh, tu, la relación del grupo con el espacio público. Eh, el, para el teatro comunitario es fundamental ese espacio público. Con la pandemia se vieron restringidos, tuvieron que dejar el espacio público. ¿Qué, ¿Cómo crees tú, cómo visualizas de esto en el futuro? Eh, ¿Están pensando, hay alguna preparación sobre una posibilidad de, de ocupar ese espacio público cuando las cosas empiecen a, a bajar, aunque no sea una apertura total? Eh, ¿Crees que las circunstancias van a ser las mismas? ¿Tú crees que este momento de retiro y de exploración de otras herramientas va a impactar en la forma de la utilización de ese espacio público? Bien. Eh, me olvidé de contarles algo muy importante El fin de semana que pasó Que se grabó el videoclip Pudimos vernos eh, muchos compañeros eh, Muchas compañeras En realidad éramos todas las, todas las chicas eh, El sábado de repente éramos 10 Filmando eh, En una parte del barrio El domingo éramos 5 eh, Ayer eh, éramos dos compañeras Bueno que teníamos, teníamos que hacer las últimas tomas y fue hermoso hermoso porque hasta pudimos hacer una entrada en calor no como una una entrevista en calor en las plazas y fue fue maravilloso y eso también no eh, digamos, nos abrió la posibilidad de decir bueno si hoy pudimos el año que viene vamos a poder hacer esto y con el espacio físico que nosotros eh, nos vinculamos y trabajamos, que es la Sociedad de Fomento, vamos a esperar que la abran, en sí cuando abren con todas las actividades, es una Sociedad de Fomento que está llena de actividades eh, deportivas y artísticas, así que vamos a ir ahí cuando la abran en general. Eh, pero mientras tanto, vamos, digamos, podemos, estábamos pensando en esto de juntarnos en las plazas, digamos, por lo menos si empezamos en marzo, abril, el clima todavía nos ayuda, así que eh, tranquilamente se, se podría. Y desde el año pasado, que tenemos ganas de hacer una intervención, como una, sí, creo que sería como una performance, eh, fuera de lo que es nuestra, nuestra obra. Y seguramente, digamos, está es, esas ganas de eso para trabajar. Así que yo veo posible, con, con mucho cuidado, todo. Como, como tiene que ser, pero lo, lo veo muy posible. ¿Cómo sería la, la, la actividad del grupo en el espacio público? ¿Cómo lo visualizas? Eh, yo creo que podríamos tranquilamente en, encontrarnos, o sea, hacer un, digamos, un encuentro, un ensayo, una producción, eh, tranquilamente en una plaza, eh, acá en Varela hay muchos bulevares, eh, tenemos amigos que tienen centros culturales de repente con patio, en, en, digamos, en algún momento, por algún motivo, no se sé, podrá dar una plaza, iremos ahí, pero la verdad es que eh, los espacios públicos de Varela son bastante, bastante accesibles, y hay un convivio muy, muy normal, muy tranquilo, así que tranquilamente se podrían hacer los encuentros ahí y hasta se podría empezar a hacer un, una performance, una intervención eh, en alguna de, de esas plazas. Hay muchas, hay muchas, así que sí, sí. No sé última, si esa era la pregunta. La última pregunta, como ves, estamos muy curiosas. Eh, sí, esta, esta, esta performance que dices que tienen así en la cabeza Fer, ¿nos puedes adelantar algo? Obvio, obvio. Bueno, nuestra obra, que se llama Quienes fueron, eh, como les contaba, tiene que ver con la historia de, de los nombres de personas eh, que dejaron su huella, o que fueron pioneras de, de espacios eh, muy importantes en Varela. Quienes fueron comienzan en 1988, cuando Varela todavía se llamaba Pueblo de San Juan, y sucede un ciclón muy fuerte que deja devastado el pueblo, y a partir de ese ciclón eh, viene un médico, o sea, a la llegada de un médico italiano, el doctor Gokuzzi, que es el primer médico que se instala, es uno de los dos primeros médicos que se instala en Varela, porque lo que sucedía es que venían eh, médicos de otros pueblos vecinos, asistían y se iban, él fue uno de los primeros que se instaló, y que con el tiempo formó la primer sala, el primer centro de salud, y esa calle es la calle que, eh, que le da la esquina de la Asociación de Fomento. Nosotros tenemos la Asociación de Fomento y al lado una placita, chiquitita pero muy pintoresca, muy bonita. Eh, esa plaza sale a esa calle. Entonces, a partir, en realidad a partir de esas calles fue cuando en el 2016 comenzamos a preguntarnos y a empezar a buscar información y a empezar a, a imaginar y a soñar. Eh, la segunda historia ocurre en el, es como la obra es un, un, en el tiempo en la historia valeense eh, una escena sobre la historia de unos bomberos que acá en una calle también llamada san juan hay algo ahí con el nombre de san juan en varela un poco eh, miso. Eh, una calle acá del centro eh, la calle san juan en el año 52 hubo un incendio muy grande, Varela no tenía un cuartel de bomberos, entonces hasta que llegaron los bomberos de Quilmes, de la Zategui, eh, se tardó mucho, o sea, la distancia, el incendio cada vez fue más fuerte, y mueren de una manera muy trágica cuatro bomberos, y a partir de ahí es que los vecinos, en el año 52, eh, deciden que Varela tiene que tener su propio cuartel. Entonces, eh, hay, es, lo que sucede con esa escena, lo que sucede con esa historia es muy fuerte. Lo que pasa en el público, hemos tenido espectadores que han llorado eh, digamos, eh, con, con esa historia, con esa escena, porque es muy fuerte. Y hay algo ahí con, con las estatuas de los bomberos, que creo que se podría trabajar... Eh, este, este recurso de la estatua viviente, ¿no? todo, todo pintado, todo caracterizado, eh, hay algo que queremos, que queremos jugar con eso. De repente eh, las estatuas vivientes son todas de color bronce y se van moviendo, quizás no solo son de bomberos, eh, también en, a partir del 90 otra cosa que estuvimos viendo cuando empezamos a trabajar quiénes fueron ellas, es que si sí, en el 52-53 comenzó el cuartel de bomberos, en el 90 fueron las tres primeras bomberas eh, varelenses. O sea, 40 años después. Entonces, también empezar como eh, quizás esa estatua colectiva, ese coro de, de estatua, no solo bombera. ¿no? Después eso va a suceder, supongo, en el proceso de creación colectiva. Y mmm, creo que sí, eso lo colocamos en los bulevares. Varela tiene un bulevar muy lindo. Eh, pueden surgir cosas muy interesantes. Esa por lo menos es la primera idea que tenemos para, para avanzar esta, este proyecto. Después veremos qué, qué, qué quiere contar el territorio, cómo lo va transformando el territorio. Qué bueno Cami, qué interesante todo lo que decís, sobre todo lo que aprendemos en las entrevistas de la historia de cada lugar porque cada uno cuenta cada cosa que no podemos creer sí, sí, <risa> historias sí, sí. que nos quedamos escuchando de nada increíbles eh, pasando a otra cuestión eh, que tiene que ver con el tema de, de la gestión de los grupos no de, de la gestión de los recursos y eso también eh, a lo largo de las entrevistas hemos tenido eh, Muchas experiencias diferentes en relación con la gestión, de, de, de acuerdo también a las trayectorias de los grupos, ¿no? Algunos que, fueron los más viejitos, de, de más de 20, 30 años, que, que tienen grandes estructuras administrativas de gestión, y después otros que, que van surgiendo, digamos, con la necesidad del grupo. Quería preguntarte, en función de eso... Eh, en el caso de, de ustedes, digo, si, si cuentan con, por ejemplo, con algún área de gestión, si, si, cómo hacen para, para trabajar con esos recursos, eh, porque, bueno, eh, más allá de la situación de pandemia... Eh, siempre se necesitan recursos, ¿no? y ya esta, nosotras eh, lo que hacemos es combatir el, esta idea de que, eh, de que la plata no es importante para la producción de, de las, del teatro. Eh, y lo hemos, lo hemos charlado mucho también con diferentes directores y directoras. Entonces, en, en principio preguntarte eh, cómo viene el grupo en ese sentido. Y si en este contexto particular de pandemia han recibido alguna ayuda del Estado, algún subsidio, alguna financiación de la emergencia cultural, eh, en el caso de que lo hayan necesitado, ¿no? Como para que nos cuentes un poquito sobre eso. Bien. Eh, nuestro grupo es autogestivo, se caracteriza por, digamos, ser autogestivo comunitario, bien, bien barrial, lo decimos nosotros. Eh, Ahora con el tema del videoclip y de que llamamos a un editor de afuera, por lo que les contaba hace un ratito, no, nadie dentro del elenco tenía esa experiencia, ese saber, eh, vamos a lo mismo, lo vamos a manejar de manera autogestiva y estamos por abrir marcado Pago de, desde el grupo para una vez que esté el videoclip poder también difundir por las redes con diferentes gorras virtuales para que la comunidad nos pueda también... Eh, ayudar a colaborar con, con, con, el gasto, con el gasto de esto. Eh, a mí me pasa que por trabajar, dentro, por trabajar dentro del municipio y dentro de la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación, y la Sociedad de Fomento al estar vinculada también, eh, eh, es una institución muy barrial, y al estar vinculada también con la municipalidad, eh, muchos recursos que a veces pedimos o necesitamos podemos eh, hacer el contacto y, y nos dan esos recursos no sé de repente este año cuando les contaba que fue la, la función en el museo eh, todo lo que es el sonido todo salió de, de, desde el municipio eh, qué más el año pasado los chicos de justamente el museo por eso el vínculo los, el departamento de visuales de artes visuales de la secretaría de cultura eh, nos, pintó, nos pintaron los telones. Nosotros, el grupo se encargó de manera autogestiva, con rifas, una venta de rifas, a principio de año, de juntar el dinero para comprar las telas y las pinturas. Y el equipo de artes visuales nos pintaron los telones. Y eso estuvo buenísimo. De repente, eh, un compañero que es vestuarista, eh, nos hizo nos hizo vestidos, si nos hizo polleras, si nos hizo ropa, eh, también, sin costo. Eh, todo, igual, ¿de dónde sale esa tela? ¿De dónde sale? Eso sale del grupo. A partir de rifas, se hizo un bingo, el primer bingo del grupo fue un éxito total, <risa> se llenó del barrio, y eso lo hicimos, ustedes hace poquito hablaron con Sofía de Castelli, hay un encuentro, hay un festival eh, ahí en, en la meta, en el objetivo, y el bingo se hizo para juntar y recaudar para poder pagar el micro y llegar allá, y la verdad que eso sigue guardado y no, no queremos tocarlo porque tenemos todavía eh, la esperanza de que el año que viene lo vamos a poder hacer, de que pronto se va a dar, y entonces bueno, sabemos que un micro eh, es costoso y más, entonces preferimos eso tenerlo ahí como un ahorro, y la verdad, que esa organización fue muy, muy importante para el grupo porque el grupo se puso la camiseta como nunca. Eh, me, ahí hubo cinco, sobre todo cinco compañeras y compañeros: no sé, eh, Laura, Sofía, Franco, Noelia, se cargaron eh, ahí la mochila de, de la gestión de, de ese bingo. Y creo que es la primera vez que yo no hice nada por <ríe> lado de la dirección. Eh, Creo que sí, compramos el, digamos, con mi familia, compramos para que ya quede también para la familia el, el juego del bingo. Pero el grupo se puso la, la camiseta de una manera increíble y era maravilloso porque no paraba de llegar gente. Eh, se llenó todo, se llenó todo las la, fomentas, se llenó todo y fue. Y aparte salió todo muy bien, entonces el vecino se fue, el vecino y la vecina, se fueron muy contentos. O sea, cuándo van a volver a hacer otro? ¿Viste? Era como, bueno, bien... Eh, pero bueno, es un grupo muy joven, empezamos en el 2016 y cada pasito que damos eh, es como un, un bebé, un niño que va creciendo, ¿no? Cada pasito que damos para nosotros es eso, una fiesta, es una celebración y, y queremos seguir por ese camino. Ahora también de repente abrir un mercado pago para el grupo también va a ser algo nuevo y el aprender a difundirlo y poder compartirlo con familiares, compañeros de trabajo, eh, compañeras de la escuela también va a ser un aprendizaje y un animarse. Ustedes decían al principio, algo no pasa con el dinero. Hace poco lo hablábamos en una reunión eh, chiquita de red. También el dinero es un tema muy tabú. Y hay esta concepción de una concepción muy hippie de hagamos arte por amor. Acá viene el teatro comunitario que decir, no, el arte, somos trabajadores culturales. Eh, ¿no? Entonces es como, tenemos el derecho, el ciudadano tiene el derecho de tener el arte. Entonces, bueno, va, va por ahí. Es una lucha muy grande, pero somos muchos detrás de esa lucha. Entonces, pasa, pasa un poco por eso. Y con la pregunta que ustedes me hacían... Yo me voy de tema, soy súper charlatana. <ríe> eh, que la pregunta que ustedes me hacían... No, este año en realidad... Digamos, eh, Sí, nos anotamos, perdón, nos anotamos al subsidio uh, nacional de teatro comunitario. Estamos esperando a ver si nos sale o no nos sale todavía. No tenemos noticias. Y desde el lado del de municipio, como os lo decía, o sea, todo lo que fue lo que dije al principio, lo que lo voy a repetir, o sea, se está trabajando con, digamos, para en para sostener la emergencia sanitaria y eh, ponemos para el grupo, no, digamos, estamos sosteniendo ahí de manera colectiva. Cami, el que decís es el del Instituto Nacional del Teatro, el que se sacó específicamente para Teatro Comunitario en emergencia, ¿no? Ese. Sí, sí, sí, sí, en eso nos estamos, perdón. Ah. Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, no sé, les cuento, desde el grupo tiene cuatro años, hace dos años que, digamos, yo trabajo de Oren. Eh, yo hay unos par de compañeros más, porque pasa esto, ¿no? Pasa esta emergencia de, bueno... Eh, no, hay una emergencia de soñar tremenda en marela entonces vamos a vamos a ir por eso y vamos a juntarnos también es es muy fuerte lo que pasa cuando cuando se aprende la autogestión comunitaria no lo que sucede después lo que cada uno de, se lleva a su casa con eso y bueno también pasa esto hay muchas estas ayudas que les contaba hoy de, de la parte de la secretaría cosas que necesitamos así que bueno de esa manera venimos y bueno, queremos igual seguir conquistando, conquistando de a poquito espacios y lugares. Sí, Cami, eh, es muy impresionante lo que cuentas porque a mí lo que me queda es como el descubrimiento de capacidades que están ahí, que faltaba nada más que explorarlas y desarrollarlas, tanto en la cuestión de gestión, en la cuestión económica, como en las capacidades para adquirir nuevos conocimientos eh, tecnológicos y también supongo que desenvoltura respecto del de des, el desarrollo del cuerpo y la actuación y lo, todo lo que significa el teatro de desarrollo personal, ¿no? Entonces eso es muy, muy impactante en todo lo que cuentas porque me parece que está por debajo de todo lo que cuentas y realmente impacta mucho, ¿no? Este, este desarrollo en todos los niveles que, que trae el teatro comunitario para la gente que no, no sabía que tenía esas capacidades. Es muy lindo lo que cuentas. Y pasando al final, desgraciadamente, Cami, te queremos agradecer muchísimo. Ha sido una charla interesantísima y como te decía Camila, es fascinante conocer los lugares, las historias, las particularidades de cada lugar. Queremos agradecerte inmensamente haber estado y antes de cerrar, queremos preguntarte si tú quieres agregar alguna forma posible de contribuir con el grupo y también eh, formas de la gente de contactarse o de conocerlos, o en qué, si nos puedes dar la dirección del Facebook o del Instagram en donde se pueden ver las acciones. Sí, el Facebook es Teatro Comunitario Florencio Varela, es una página. El Instagram es eh, teatro-comunitario-fb, todavía no le hemos cambiado a pregones Varelenses porque es muy nuevo lo del nombre del grupo y una vez que salga el videoclip va a salir con, con esto, ¿no? con el nombre nuevo, entonces a partir de ahí vamos a modificar, pero por el momento esas son nuestros, nuestras redes sociales donde vamos a difundir eh, las maneras y las gorras virtuales para que puedan colaborar con el proyecto. Bueno, Cami, eh, repito un poco lo que dijo Lola, muchísimas gracias, fue un placer escucharte, conocer, eh, el, conocer al grupo y saber qué es lo que están haciendo, y ojalá el próximo encuentro sea, como decimos siempre, presencial y con un abrazo, <risa> eh, y bueno, y no a través de la virtualidad, ¿no? pero bueno, en principio agradecer a la herramienta de haber podido hacer este encuentro y haber podido conocerte a vos y al grupo, así que bueno, muchas gracias. Sí, Cami, mil gracias de nuevo. Ha sido realmente un placer. Y repito con Clarice, ojalá esto se pueda dar en persona prontito, ¿no? Por favor, serán muy bien recibidas acá. No, y la verdad, gracias a ustedes, chicas, porque está buenísimo estos espacios para poder visibilizar la tarea. Así que muchísimas gracias a ustedes.